Hola, ¿cómo te va? Si no te suscribís en menos de 10 segundos, contando desde ahora te va a llegar este cubo rojo a visitarte por la noche. Así que tú decides. Acepta el trato. Hola y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les voy a enseñar a cómo hacer el menú de tu juego en Clickteam de Fusion Developer 2.5. Eh, vamos a crear eh, un nuevo juego. Vamos a ir a Frame 1. Vamos a tocar dos veces afuera de nuestro frame. Vamos a active. Este va a ser el botón de play. Así que le damos un tamaño adecuado. Yo le voy a poner 40. Me parece bien 40. Mm, se ve muy chico. Capaz que es 100. A ver si ¿sí, sí, ahí está. Lo posicionamos. Le hacemos doble clic. Vamos a la hojita en blanco. Le ponemos un color. Yo le pongo el color verde porque es el más el Generalmente que se usa para los botones de jugar Así que le ponemos Hacemos una nueva animación Le ponemos un nombre Y listo Ahora copiamos el frame el, el cosa que teníamos arriba Lo pegamos aquí Y le ponemos otro color Porque aquí va a ser donde nosotros toquemos Bueno, ahora vamos a eventos Vamos a crear un nuevo evento Es que si el mouse eh, Está arriba del objeto arriba del objeto verde se ponga en la animación eh, en la animación de tocado o presentado como le, quede, le hayan puesto bueno, ahora cuando lo toquemos se queda así pero no sale, entonces vamos a copiar esto ahí está le ponemos negate y le quitamos para que se ponga en stop it y ahora cuando nosotros iniciemos si lo tocamos se va, se lo tocamos se va no me ven mi mouse porque estoy grabando con una grabadora que no tiene mouse bueno, ahora sí, eh, vamos a copiar esto y lo vamos a poner al lado. Vamos a ponerle otro color. Ahí está, lo copiamos, lo pegamos acá. Y luego le ponemos otro color más rojizo. Listo. Ah, eh, ahora dupli, eh, lo hice mal. Tenemos que duplicar esto de nuevo. Era duplicar, no, no pegar. Ahora le vamos a editar, le ponemos un color. Este va a ser el botón de tutorial, por cierto Le ponemos un color rojizo Y aquí le ponemos un color menos rojo Listo Ahora vamos a eventos de nuevo Y cuando le pongamos el mouse Ahí está Cuando el mouse esté arriba le ponemos la animación de presentado Y cuando eh, no está le ponemos esta animación Perfecto Ahora deberían funcionar los dos Bueno, ahora eh, lo siguiente sería el texto Vamos acá Vamos a, añadir, eh, vamos a buscar String, que sería texto, y luego le vamos a poner el mismo tamaño que tenía, 100, y acá 32. Listo, le vamos a poner en, la, en texto, le voy a poner jugar, y le vamos a poner en, en un tamaño, yo le pongo este tamaño, un poquito más, ahí está. Y ahora le ponemos en Horizontal, Center. Listo, ahora tenemos que copiar, pegar aquí en el, en el rojo ahí está en el rojo y eh, le vamos a crear otro que se llame tutorial, porque este va a ser el botón de tutorial y bueno ahora lo que vamos a hacer en eventos es que si el string el string está tocando el botón rojo eh, se tiene que cambiar a tutorial listo, ahora ya podemos probar porque funciona perfecto siguiente es añadir eh, un grupo de eventos eh, lo vamos a llamar botones Vamos a seleccionar todo lo que está de aquí para acá y lo movemos aquí. Luego lo cerramos. Entonces ya habríamos terminado todo lo que es los botones. Eh, podemos darle, darle a play si queremos por, para vigilar. Ahí está, se pone en el color. Perfecto, ya hemos terminado los botones. Bueno, y ahora sí tenemos que poner el título. Añadimos un string y en la parte roja le ponemos un texto. Yo le voy a poner un cuadrado. Eh, salimos de ahí, listo ahora vamos a ponerlo en una letra yo le voy a poner como 36, no, 72, no, 36 listo eh, le vamos a poner 640 o el tamaño de tu frame y bueno, lo siguiente ahora sería espera, quiero ver la grabación ahí está, tengo problemas con la grabación y se me corta eh, bueno, ahora sí le ponemos en, en tamaño eh, 100 o el tamaño que les quede bien lo, lo ponemos bien aquí Luego yo le voy a cambiar un poquito más. Ahí, 48. Ahí está. En horizontal le ponemos Center y ya habríamos terminado el título. Eh, ahora lo que vamos a hacer es hacer. Eh, ¿Cómo es que se diría? Eh, ponemos un active. Vamos a hacer el, algo entretenido para el cosa. Vamos a poner eh, un jugador. Le vamos a alinear en flame. Alinear en flame o, horizontal. Luego ahora le vamos a cambiar el color. Le voy a poner todo y ahí está. Este color me gusta. Listo, ahora le vamos a poner en plataforma, en movimiento de plataforma. Eh, ahora vamos a poner un cosa para que el jugador no se caiga. Eh, aquí está, por ahí, ahí. Ahí está, listo. Ahora lo siguiente es cambiado de color a un color mejor. Yo le voy a poner un color verdoso. Otra cosa que ustedes pueden decidir si quieren añadirle es añadirle un cosa para que... Eh, una, una cosa no, un teletransportador para que el jugador no haga eso Bueno, le eh, vamos a poner un grupo de eventos Jugador, yo les digo en la parte en la que no necesitan si quieren solamente la pueden hacer Y si no, no eh, Le ponemos que si el jugador eh, toca el piso El jugador en movimiento se ponga stop Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer son los teletransportadores Ustedes no los hagan si quieren les ponemos eh, un tamaño. Yo le pongo 400. Ahí está. Los posicionamos bien. Para que teletransporte bien y no teletransporte mal. Luego lo clonamos. No lo duplicamos. Porque si lo, lo clonamos siempre termina mal. Y nos terminan cambiando los dos mal. Bueno, lo ponemos del otro lado. Ahí está. Y le ponemos eh, un color. Yo le pongo el mismo color para no poder confundirme. Ahí está. En este también. Saco. Ahí está. Listo. Ahora... Lo siguiente es, eh, bueno me equivoqué, ponemos aquí y en Start of Frame, eh, Inicio en Frame, cuando se inicie el juego, le vamos a poner que se ponga en esta ubicación, así no nos molesta. Ahora vamos a, a ponerlo en el lugar donde te teletransportaría con el otro, o sea que si yo toco eh, la parte de acá, que sería la parte derecha, me teletransporte, me ponga en la posición de la parte izquierda. Eh, ponemos relative to y ponemos en las actuales coordenadas Hacemos lo mismo, lo ponemos de este lado Copiamos esto, y cuando, pero lo ponemos cuando toquemos el izquierdo Cuando toquemos el izquierdo, volvemos a copiar esto Y lo ponemos en nuestro jugador Que está, a ver, corro esta ventana, ahí está Lo pongo aquí y lo ponemos en las actuales coordenadas y le pegamos ok Entonces, eh, lo que hace esto es Voy a agregar esto acá, aquí No me gusta que quede mal Cuando nosotros vamos a, a la derecha, nos deja a la izquierda y cuando vamos a la izquierda nos deja a la derecha. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es hacer algunas cosas. Eh, ahora hago un cambio, pum. Ahora pueden ver que ya le añadí dos cosas y ahora podemos subir. Bueno, ahora lo siguiente que hacemos para hacer el fondo es poner un nuevo objeto, un active. Lo ponemos del tamaño de nuestro frame. 640 x 480. Le vamos a orden to back de todo. Le vamos al blanco y le ponemos un color de fondo. Yo le voy a poner un azul eh, así. Ahí está. Ya hemos terminado. Eh, así que solo nos falta cerrar esta ventana, eh, darle al botón ahí del de cassette que dice guardar. Vamos a un lugar, yo le voy a ir al escritorio y lo voy a renombrar cuadrado. Y aquí lo tendríamos. Y ya lo podemos guardar. Y bueno, esto ha sido el tutorial, eh, en el próximo tutorial vamos a hacer el juego y cuando le demos en jugar nos lleve al, al nivel 1 Y después en otro tutorial hagamos exactamente lo mismo pero con el tutorial, cuando demos en tutorial nos lleva al tutorial del juego Bueno, esto ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado, alguna duda me la dejan en los comentarios y adiós SMR no, ASMR no. Bueno, abajo a la derecha te dejo mi canal, arriba a la izquierda te dejo un video que te garantizo que está muy bueno. Y abajo a la izquierda te dejo una recomendación mía. Bueno, dicho todo esto, espero que hayas disfrutado el video, le hayas dado like y que el cubo rojo no te haya visitado. Hasta la próxima.